estamos en el rinconcito de las consultas me encanta esto de que te animes a, a consultar y te agradezco muchísimo que confíes en mí. Eh, no en lo que te vaya a decir eh, porque por ahí me das bola o no me das bola no, no importa, pero la confianza de abrir tu corazón y, y tu intimidad y, y compartir conmigo y con nosotros porque sabes que esto luego será público este, algo que que te esté pasando. ¿no? Gracias. Bueno, Silvia Noemí Reche dice que siempre te ve en el programa El Show del Problema y le encanta cómo se expresan y cómo aconsejan a la gente. Y dice que ojalá su madre hubiera escuchado algunos de sus, tus consejos para que entendiera que yo tenía derecho a buscar mi propio camino y mi felicidad. Aunque dice que no sabe si le hubiera servido porque era una mujer muy cerrada. Bueno, era, es que Dios la tenga en la gloria, por lo que puedo entender. Eh, esa mujer cerrada es la madre que elegiste para que te formara como te formó, para que pudieras desarrollarte como lo hiciste, para que generaras determinadas eh, defensas, para que entrenaras con ella, con sus perfiles que entrenaras con esas pesas. El otro te otorga, te brinda las pesas que vos necesitas para este, ejercitar determinados músculos. Hay gente que necesita trabajar caderas y hay gente que necesita trabajar entre piernas, hay gente que necesita trabajar brazos, hay gente que necesita trabajar abdomen. Okay. Bueno, vos necesitabas trabajar con las pesas que te brindó tu madre tal como la describís, según tu versión. Porque por ahí hablo con uno de tus hermanos y me dicen -que ver! Mi vieja no era eso que ella describe. De hecho, a mí me pasa con mi hermana. Mi hermana describe una madre que yo no conocí y mi hermana describe un padre que yo nunca vi. Y son los mismos, ¿no? Y seguramente a mi hermana le debe pasar eso. Cuando yo cuento con, con risa y simpatía alguna anécdota de mi padre que ella odió en su adolescencia, seguramente ella no coincide con esa versión y, y piensa esta, porque claro, lo que pasa es que eh, era la preferida de papito y por eso piensa como piensa. Pone eh, le pongo un tono a mi hermana ahora solo para seguir eh, caprichosamente el ejemplo. Pero digo que este, podemos tener esas distintas versiones que muchas veces así sucede, ¿cómo dijo que se llamaba? no me no acuerdo sí, yo digo. Silvia Noemí Jerez ¿Tocalla mía o no? Silvia sí, Noemí sí. Reche Ah, Reche, bueno, tocalla entonces, eh, te deseo el bien bienvenido a este camino porque las inquietudes hacen, la pregunta hace que encuentres la respuesta, la respuesta ya está por allá eh, encontrar una respuesta, no es crear una respuesta, los términos son precisos Encontrar una respuesta, es que la respuesta ya está. Porque si no, se diría, tengo que crear una respuesta. No, no tenés que crear una respuesta de nada, porque las respuestas están todas. Si está la pregunta, está la respuesta. Yo creo, y, y me parece que no lo inventé, que en algún lugar este, aseguran que primero... Es la respuesta y luego la pregunta. Que la respuesta crea la pregunta. Porque la respuesta quiere ser encontrada. wow